Hola, estamos aquí en el Domo Care y venimos a ver, ¿adivinen a quién? Oigan, ya estamos listos porque nosotros en un momento ya vamos a ingresar a ver obviamente al grupo Intocable, Lili. Oye, ya sé, y aparte ahorita ya la gente se viene con su sombrero, con las botas, ya se ven súper listos para cantar sus canciones a todo pulmón. Oye, antes de entrar al concierto, generalmente, ¿qué hacemos? Pues nos damos una vuelta. Por el Domo Care, Ajá. para ver cómo la gente se prepara, si ya está lista, con quién viene, cuáles va a cantar, cuál es la rola que más le llega al corazón, porque Intocable es mucho de romántico, pero también es mucho de dolido. ¿eh? la verdad sí. Pero bueno, vamos a ver la previa al concierto, a ver qué nos cuenta la gente. Esta es la previa al concierto del grupo Intocable. O sea, se me hace conocida la voz. ¿Te hace conocido a mi voz? Sí, sí. La Pero cara no creo. No, no lo creo. Bueno, la cara pues ni cómo, ¿verdad? No es, no es famoso todavía. <ríe> <ríe> Cállate los ojos. No. <ríe> bueno, yo ya los tengo callados. Yo creo que entre una amistad pueden hacer algo más. No, no. Ah, ya Ella tengo, novio. Un yo tengo novio. novio, yo tengo ah, novio, yo tengo Y la okay, verdad me yo me no contó. la veo para allá. Okay. Que está enamorado, está enamorado de alguien por ahí, no sé de quién, es pero... Es momento de que en las cámaras sí, de Ciber se TV se Digital lo, lo digas. Di el nombre y nosotros se lo vamos a hacer llegar. No, es que yo ya se lo conté. Neta, bueno, pues cuéntanos a nosotros. <risa> Puedes decir bueno, nombres. Miren, no voy a decir nombres, pero sí voy a decir que era una chica de la facultad. Es que su voz era de esas voces como que te atrapan, de esas como que a ah, la torre, te volteas y no quieres... Como, que te, como si te perdieras en los ojos de alguien, pero uno se pierde en la voz de la persona. ¡Ay, qué romántica! ¿Ustedes perdonarían una infidelidad? No, yo no. Yo no. ¿Por qué? ¿Quién empieza? Pues tú, ah, topare, dale. tú empieza tú dale. Porque uno le está entregando a esa persona confianza y un sentimiento que es sagrado. Si la otra persona le es... ...ileal... ...o desleal... ...pues es que no vale la pena, por más que duela, pues uno tiene que buscar su estabilidad mental... Perdónenme, el rollo psicológico. No, no, no, adelante. Es mental. Wow. Y entonces, si esto sucede, se va a empezar una serie de desconfianzas tan grande. Oye, amigo, ¿eres psicólogo? ¿Me puedes sí. dar terapia, por favor? Psicoloco. Sí, psicólogo. Sí, psicólogo. ¿Eres psicólogo, compadre? Psicólogo, sí, señor. Sí. ¡Wow! Qué pa Recién graduado, compadre. Sí, sí. Con pues muchas felicidades. Oye, ¿das terapia o algo para que digas tus redes sociales? Un pesos o... la terapia. Pero, ¿cuáles no, no, no. son tus redes, compadre? Bueno, yo estoy como, o sea, no tengo página oficial, pero estoy como David Gallegos en Face. Ok. Y estoy como arroba Auriazul, así como se en, en minúscula, Dángel Auriazul. Fan de los Tigres, to. Fan de la Audio de Nuevo León, sí, sí. Como debe de ser. Y pues si gustan terapia o si gustan cotorrearla o que cuente chistes o así, pues me pueden mandar mensaje, ¿no? Ahí estamos para la orden. Para ya vieron, ya escucharon. Hermano, de verdad, personas como tú... Son lo que hace falta en un mundo como sí. este. Más de verdad, hombres así, por favor. Te admiramos mucho y nos da mucho gusto poder toparte aquí y entrevistarte. Y ustedes son pareja. o oh, esposos. Esposos. 21 años escuchando. Wow. Oigan, escuchándolo bueno, a tenemos? él, comadre, o escuchando no, intocable. Intocable. Ah, no, claro no, que ya. No, y yeah. yeah. yeah, yeah, yeah, escuchando Intocables. Intocable. Oye, las roles de Intocable son de amor, pero también de desamor. No, más amor. Pero también hay algunas, una que otra que es de desamor. Sí. Yo te hago una pregunta, comadre. ¿Tú perdonarías una infidelidad? No. ¿Por qué? Porque no, ¿me perdonen a mí? O sea, ¿ya has puesto el cuerno? No. Una, jamás. no. Pero dos sí. O sea, una una está mal. Sí. Dos. No. Dos no. Tres ya es avaricia. O sea, una sí la perdonarían. No. Sí. Tú sí. No, una no. A ver, a ver, ya me revolví, a ver, a ver, atención. Vamos a poner contexto, please, en este momento. Una no se... Bueno, no, a ver. A ver, yo ya me revolví también. A ver, usted, explíqueme. No, no, yo no, ni una. Definitivamente usted ninguna. Usted dice que... No, yo tampoco, la no. verdad sí, No, no, no, él dijo que sí una, sí. una sí. Una sí, dos no. Es que las personas cometemos errores, ¿no? Muchos sí. ¿Usted cree que las personas pueden cambiar? Como que dijo que me engañó a... Chale, ya la cagué, ¿verdad? En... Es momento oh de que de frente, no, no, no, no apenas van a ver a Intocable, después Díselo de Intocable de le rompe el hocico Después de Intocable le rompe el hocico, sí, pero no, ahorita Te es? salió brava, compadre Mucho Fiera mucho. de amadre Perrucha perrucha. Ah, perrucha Perrísima ¿Y la queso? Y la queso, la queso porte ¿Tú perdonarías una infidelidad? A lo mejor A lo mejor ¿Y tú, ¿Y tú, amiga? a lo mejor. Quiero sí, el contexto, quiero el contexto de por qué a lo mejor. Wow. ¿Son por las qué a lo mejor. Que nos dicen sí, que a lo todos mejor. todos dicen que no. Ahorita voy, comadre, ahorita voy. Pero quiero el contexto de por qué no. ¿Por qué no? O porque no ¿por qué? Mejor? ¿Por qué a lo mejor? Okay. Pues no sé, porque todos nos equivocamos alguna vez sí es. Yo estoy con Exacto. ella, yo estoy yo con también ella, no ella. Este lado amiga? Pues igual, porque es de humanos equivocarse pues hay que dar una oportunidad Una nada claro más que no, una tras otra, sí. tras otra. No, Yo sí, digo nada más que una. una se puede perdonar Pero ya sí, la dos siguiente no, ya, dos no. ya no sería un error ya. Pero yo les quiero preguntar ¿Cuál es la rola Intocable que más te llega? Esa rola que tú dices, comadre Con esta lloro, con esta me enamoro O con esta me pongo peda Me gusta la de ¿Tu viaje? Llévame en tu viaje. Sí. Y de este lado, amiga, alguien te va a hacer llorar. Y acá, Ay. alguien te va a hacer llorar, Ya me estoy imaginando cantándola. Alguien te va a hacer llorar. Super peda. Cuando te enamores. Ya. Cántale, cántale, ¿Vas? cántale. Cántasela al maldito. No sé ese a recordar porque el amor que yo te doy no se puede igualar. Bien, ¿eh? no será fácil encontrar a alguien que te ame de verdad. No, no, no conocía wow. ese talento de mi vida, pero ya lo conociste hoy por las cámaras Oye, de Ciber TV. Digital. Puedes ir a grabar a Ciber TV digital. Porque, te vamos a llevar ajá, ¿eh? para que para, para grabar tu disco primer disco y sencillo? todo sí, claro. se hace o no sí. ya está corta porque entonces nos vamos a pedir números y todo porque <ríe> vamos a llevarla al estudio. ¿Son mamá e hija? Sí. Sí. sí Oye, como que hay muchas mamás Mucha hijas. mamá Qué que trae a la hija a ver, a ver Oigan, e pero vienen, vienen dolidas, vienen enamoradas ¿O cómo vienen? Las dos cosas A ver, ¿cómo está eso, comadre? Ya Dicen sé. que muchos vienen dolidos y enamorados sí. ¿Cómo, Si, si ¿cómo estás enamorado, puede? no puedes estar dolido, comadre No, bueno. Enamoradas de la vida Y dolidas por el otro lado ¿Qué le quiere decir al vocalista Intocable Ricky Muñoz? Que está bien guapo. Ay, ah, ¿tú, amiga? ¡Qué me ¡Ay, cállate en los ojos! Gracias, disfruten mucho. Disfruten mucho el concierto. gracias. Hay canciones de amor y hay canciones de desamor. ¿En sí. qué mood vienes? Desamor. ¿Enamorada o desenamorada? Desenamorada. ¿Qué pasó? Cuéntanos. ¿Por qué? A ver, cuéntanos, cuéntanos. No, no, no, vengo enamorada, estoy casada, estoy casada. ¿Estás felizmente casada? Felizmente casada. Se te nota en tu mirada. ¿Sedio? Como ¿Cómo nerviosa, no? Oye, amiga, ¿perdonarías una infidelidad? Sí. ¿Por qué? Depende, ¿no? A ver, sí depende, dame el contexto <risa> Depende de la situación, las circunstancias ¿Depende de quién sea también? No Hay personas que te enamoras tanto de una persona que le perdonas una tras otra no, eso sí no. Una tras otra no. Bueno, depende nada. entonces la, la situación en la que esté. Ajá, claro. O sea, y creo que hay deslices que pasan a veces y ya. Entonces yo creo que tú ya has puesto el cuerno, Por eso piensas que. No, no, no, no. No, no, no. no. no. Todos dicen que no. Creo que es la respuesta fácil, al salir de estas preguntas. No, no, no. Yo creo que el amor se transforma. O sea, se, se pasa a otra persona. Se transforma, va evolucionando, ¿no? Y evoluciona para otra persona. Entonces sí, eso es no que sí, claro. comadre. No, sí, o sea, se transforma. Ella ha puesto el cuerno. Ella terca con que se transforma. Disfruta el concierto, amiga. Muchas gracias. Vente de este lado. Ella ya puso el cuerno. Ya no la acabé de sí, confirmar. Ya, te... ¿Cómo está ¿Dónde estás, Ramón? ¿Cómo estás? Vente de este lado. Mira, ¿por qué se para? ¿Por qué se para? A ver, ¿qué, qué pasa de este lado, comadre? Ya me senté yo aquí. Vente Ramón, acércate, siéntate ver, Lili, pasó, siéntate aquí, pasó? vamos a chismear un rato. Oye compadre, ¿por qué se para? Es que no le gusta salir en los, en los medios. Fíjate que, que a nosotros nos ha tocado muchas veces Lili que se paran, pero porque traen a otra. Ay no, yo tengo 26 años de casada con él. Y ni una infidelidad. Con mis hijos. Ni una infidelidad. Jamás. ¿Ustedes son pareja? Sí. ¿Y cuánto llevan de novios? Tres años. Tres años. Tres años compadre, ¿y perdonarías una infidelidad? Claro que sí. ¿A, oh, no wow. perdonar, y a ella no. ¿qué hay de diferencia perdonar a alguien más que a ella? Ah, pues la gente no me Comadre, ¿tú perdonarías una infidelidad? No. ¿A él? No, dicen que no. ¿No hay infidelidad entonces? No. Puro, puro amor. Sí. ¿Cuál es la rola de amor que van a cantar a todo pulmón de intocable? No. Compare, ¿qué te duele? ¿Estás bien enamorado? ¿Qué te duele? La que acabo de escuchar, la es que la que acabas de escuchar. Es la que acabas de escuchar, vea. ¿Tú, comadre, cuál? No, no sé. La que caiga. No, no que sea. Pero se la vas a dedicar, obviamente, a tu madre. Claro. No ¿Y usted? Pero, Yo vengo con ellos. Pero le va a dedicar a una al marido. Sí, y todas. A mi marido le gusta mucho Intocable. También allá está. Se hace pato. Mira, mira nada más está viendo. Ven, compare, vente de este lado, hombre. ¿De qué se esconde? ¿Cómo andas, compadre? Todo bien. Con toda la actitud. Es correcto. Oye, ¿listo para ver Intocable? Listo. ¿Cuál es la rola que más te llega, compadre? Todas, todas son muy ah. buenas. ¿Una en especial? Me gusta sueño. ¿Dedicada? A mi hijo. ¿Cómo ves? ¿Cuántos hijos hijo? tiene? Allá anda, ¿no? no hijo. Ah, ah nomás que ya se ya salió. Salió. ¿Pero ¿cuánt, cuántos eso? tienen? Dos. ¿Ella y el otro muchacho? Allá está el, el guapetón. ¿Con novia sí. también? Ahí viene con ¿Y por qué a su hijo y a su hija no? ¿También? ¿También, también hija? Le para la hija. Sí, también. Disfruten mucho el concierto, los dejamos cenar bueno, ya acabaron, Provechito, pero pues a lo mejor ¿no? piden otra, or otra orden de tacos, ¿no?